Bueno, muy importante que estemos cumpliendo este objetivo que nos habíamos propuesto, 12 hospitales que se construyeron de manera simultánea en todo el país, 12 hospitales que una vez que pase la pandemia van a seguir cumpliendo una tarea enorme en la red pública de salud y lo más importante es que cumplimos este, este objetivo, los trabajadores que llegaron sanos se van sanos, todos se van a poder preguntar dónde estaban cuando fue el COVID-19, bueno, estos trabajadores van a poder decir con, con mucho orgullo que estaban construyendo hospitales. Y eso es realmente para nosotros muy, muy importante. Hacer esto fue posible porque está el intendente, está el municipio, en cada una de estas localidades contamos con los mejores estándares de, de transparencia, de integridad, garantizando que realmente se hayan aplicado las mejores normas internacionales en la contratación. y Cumpliendo con una prioridad que nos fijó el presidente, que es cuidar la salud de los argentinos, todos los días estamos con nuestro equipo viendo cómo podemos hacer para mejorar, fortalecer, ampliar la red pública de salud de cara a esta emergencia. Sí, en primer lugar queremos dar las gracias al Gobierno Nacional, al Ministro Catopodis, que el 9 de abril tomaron la decisión de construir este centro de emergencia para la pandemia, que va a tener 72 camas. 24 de terapia intensiva, estamos en una de las salas de terapia intensiva con respirador, 52 camas de internación crítica, primer nivel, alta complejidad. Lo que están viendo a partir de mañana se empieza a equipar. Lo que están viendo a partir de la semana que viene ya va a estar todo absolutamente en marcha, gracias al equipo del Ministerio de las Públicas por, por esto que es maravilloso y que en definitiva ¿no? cuando pase la pandemia eh, va a cambiar por completo el sistema de salud pública de Hurlingham, de Villas, de Sey, y de William Moore. Estamos muy contentos, muy emocionados, y aprovechar para abrazar mucho a los que están a mis espaldas, que son las trabajadoras, los trabajadores, la empresa, que hizo un esfuerzo enorme, un trabajo enorme y un compromiso maravilloso. En el Día del Trabajo, el mejor homenaje a quienes pusieron el cuerpo para cuidar a las argentinas, y a los argentinos y a los vecinos de Burino.